Hola, soy Estefanía Burto, tengo 30 años y me encuentro actualmente en el noveno ciclo de la carrera de Ingeniería de Sistemas en la modalidad de EP. El curso que llegué en Crucera fue el de ISC, Gestionar y Liderar para el Futuro del Trabajo. Lo escogí como punto de inicio hacia mi desarrollo como líder de proyectos, y gestión de talento dentro de una organización. Este curso me permitió ver la importancia de un buen liderazgo para el desarrollo de la visión y la misión de tu empresa. Además, te ayudará a aprender a gestionar de forma eficiente grupos de trabajo, maximizando el internal branding en cada uno de tus colaboradores como pieza clave para potenciar tu marca. Recomiendo los cursos de Coursera al 100% Además de la calidad de los docentes, eh, soy una persona que estudia y trabaja y la plataforma me permite tener una flexibilidad enorme en organizar mis propios tiempos y mis horarios. Además de contar con una certificación internacional que te ayudará a tener un plus muy grande dentro de tu hoja de vida como profesional. <música>